cada día está perdiendo, yo lo siento, crédito. ¿Por qué con una loquera que sale? Que uno no va a saber si colocaste la vacuna o no, que sí, que no, que hace más daño, que hace más bien, que falta protocolo, que, y, y hay una cosa, en medicina, yo se lo vengo diciendo a ustedes, para que un medicamento pueda salir al público y ser vendido, y utilizado por la gente, requiere varios pasos, primer paso, segundo paso, tercer paso. La fase 3, como ya le llaman, es que te ponga la vacuna, que es fase 2, luego darle un tiempo para ver si esa vacuna realmente te va a curar y otra cosa muy importante, la fase 4, si no te va a producir efectos secundarios. Pero, aunque la ciencia no reconoce tanto el asunto de la fe, yo sí creo que un medicamento que tú te lo pones en duda realmente no ayuda mucho. Hay medicamentos, por eso los tés son buenos. ¿Por qué los tés son buenos? Porque hay un aporte del cerebro de la fe que tú tengas en ese té. El aceite de coco, eh, hay datos, claro, el aceite de coco tiene datos científicos, pero además de lo científico, la gente le está cogiendo fe al aceite de coco. Y eso produce una serie de fenómenos en el cerebro, pero esta vacuna es tanta la pendejada que, que sí, que no, que no, que sí, que se la ponga, que no se la pongan, que realmente cuando se haga, la gente se la va a poner se la va a poner pero con poca fe se la va a colocar con poca fe porque es que la campaña que tú, tú no vas a ver va a haber gente en el mundo que se van a joder porque no se van a poner la vacuna porque es que la propaganda imagínate un tipo que sea medio eh, psicorrígido hipocondríaco diría el doctor Manuel Viera Ford uno de los mejores psicólogos de esta zona diría Manuel Viera que imagínate, un hipocondríaco que se cree que está enfermo, que se cree todo, se pone una vacuna de esa y el hijo se va a matar psicológicamente. O sea que yo quisiera como que en este aspecto se pusieran un poquito de acuerdo. Miren, hay una, eh, hay algo, una sugerencia, porque yo siempre le he dicho a ustedes, yo soy católico, apostólico y romano, y a mí no me saca nadie de esta iglesia por más que quieran algunos, que les gustaría que yo saliera de la iglesia para estar mucho más, más cómodo. Pero me gustaría ver mi líder. El Papa es un líder y el Papa está diciendo algo, que es una, una verdad que realmente tiene sentido. Lo que está diciendo el Papa tiene un sentido extraordinario. El Papa dice, denuncia que países del norte, se, enrique, se enriquecieron explotando a los del sur. O sea, eso ha sido siempre históricamente, desde el descubrimiento, desde que debarataron a África, desde que los, que los países han ido debaratando la unidad a los países árabes. Pero a mí me gustaría que mi querido Papa, el líder, esas frases que él dice, la baje a los sacerdotes, la baje a toda la iglesia, bueno, vamos a luchar para que el católico entienda la nueva actitud que tenemos que tener ante los países que han hecho daño, o sea, que no solamente sea la opinión del Papa, mire lo que hizo Jesucristo, que siendo todo un Dios, buscó 12 apóstoles, 12 buscó, siendo él un Dios que por sí solo podía hacer el trabajo, pero se basó en esos 12 apóstoles para que bajaran línea, bajaran el concepto. Entonces a mí me gustaría que mi querido Papa, el líder, el Papa Francisco, que es mi líder, toda esa denuncia que él hace, la baje a todos los sacerdotes hasta convertirlos y que si es necesario organizar a la gente, organizar a la gente, en una actitud de responder, de hacer algo por esto. Porque la simple denuncia, decía Carlos Mar, que el problema no se trata de hacer mucha denuncia, es transformar el mundo. Entonces me gustaría ver mi iglesia católica, al padre Rogelio, al padre Moncho, organizando dentro de la misma iglesia una revolución. Como hizo el padre eh, Paulo Freire, que escribió por lo menos un proyecto de una renovación de la iglesia católica, eh, la teología de la liberación, que después el pobre tuvo que, que echarle para atrás y abandonar eso, porque Estados Unidos le cogió miedo a esa propuesta de ese padre brasileño, de la teología de la liberación. Entonces me gustaría ver el Papa, que baje línea, que no sea el concepto de lo que él diga, sino que él eso, a los obispos, vamos, hasta el último católico, vamos a hacerle conciencia, porque el norte acabó con el sur, refiriéndose a los países ricos, entonces vamos a bajar esta línea. Miren, yo vengo diciéndole a ustedes, una loquera, vengo diciéndole una loquera, que quizás yo no, como pedagogo, pues yo no soy periodista, sino pedagogo, que está registrada hace 30 años aquí, o sea que yo no estoy improvisando. Esa ley de lavado, del lavado de dólares, el lavado, la ley de lavado, la ley de lavado, esa ley no es nuestra. A los países pequeños no les conviene la ley de lavado. A quien le conviene la ley de lavado en los países pequeños es Estados Unidos. Porque es una forma de crear ley en ese país para proteger su moneda. Entonces la ley de lavado a nosotros no nos conviene. Por eso es que en Caribe Express o cualquier oficina de esa que reciben dólares, fácilmente la muchacha está entrenada para decirle, Usted lo quiere cambiado. Y si la gente es tímida, pues está bien, cámbiamelo. A mí no, a mí hay que dármelo. Cuando mi hermano Chano me manda un regalo, dámelo en dólares. Y si yo lo cambio afuera, va, va a venir, va a beber, va a venir un momento que la ley de lavado le va a exigir al dominicano que tiene que cambiarlo ahí. Miren, por ejemplo, estos dólares. Esta semana han aparecido comisan otros 2.2 millones de dólares eso en apenas 15 días que han aparecido este paquete de dólares esos dólares venían en una caja en una bocina en una bocina de sonido eh, ¿cómo que le llaman? la bocina inalámbrica bocina inalámbrica que trae su propio sistema venían ahí si en caso la DEA fue quien ayudó a descubrir esos dólares Por pues la DEA por la ley de lavado si le da la gana se lo lleva Unos dólares que son de aquí Porque fue aquí que lo agarraron Pero con la ley de lavado son los dólares que dicen Madre en Yuse en hechos en Estados Unidos Son nuestros, son míos O sea el dominicano este es un país pobre Ahora que aquí manden todos los malditos dólares de la bolita del mundo. Pero los gobiernos nuestros obedecen totalmente a lo que le pide Estados Unidos. Y esa ley de lavado a nosotros no nos conviene. Que quieren comprar una finca en dólares, que no jodan, que se la vendan. Que yo vendí la finca y voy al Banco Popular, que no me hagan formulario. Que nada, yo tengo ahí un millón de dólares y tengo un millón de dólares. O sea que la ley de lavado no le conviene a los países pequeños y a los países pobres. La ley de lavado solamente le conviene a Estados Unidos porque es una forma de ellos proteger sus dólares. Si Estados Unidos quiere esos dólares, hay que dárselos porque son hechos en Estados Unidos. Se llama la ley de protección nacional a los dólares, aunque lo agarraran aquí. Pero nosotros somos unos chopos, eh, uno dirigido por Estados Unidos Y hace de nosotros lo que quieran, lo que ellos quieran Pero la ley de lavado, entiéndanlo, que la gente le coge miedo Cuando yo vi un grupo de abogados pidiendo con carteles que, que derrumbaran la ley de lavado Inmediatamente se creía que era que esos abogados estaban haciendo negociaciones Y ya yo hace 30 años que dije que dentro de, la, de las leyes que iban a crear Estados Unidos estaba la ley de lavado para proteger